¿A qué te quieres enfocar ahora mismo en el último tramo? Yo bueno, creo que lo principal, si tengo idea de desarrollar un proyecto, es el tema de la financiación, sobre dónde pues, sacar los recursos necesarios para llevar a cabo el proyecto, o por lo menos para empezarlo. El tema de, al final, del aprendizaje, pues también nos han servido de base el hecho de saber que tenemos que formar un grupo heterogéneo para poder llevar una idea desde el principio hasta el final, para poder observar todos los puntos de vista que se dan en, en el proceso de un nuevo proyecto.